como estás esperando algo que tenga que ver con la inteligencia artificial. Sería ideal, <risa> escúchame. Sí. Ya está en todos lados, no nos damos cuenta, pero la inteligencia artificial está en nuestra vida cotidiana. Todo el tiempo. ¿Y sabes qué es lo que, lo que me asusta y me preocupa? Por ejemplo, vos estás hablando de algo, sin estar buscándolo en tu teléfono. Estamos hablando ahora, no sé, de bicicletas, ponele. Sí. Y de repente tu teléfono te empieza a mostrar... Eh, Publicidades de bicicletas. Sí, que en, en, en mi casa tenemos la hipótesis de que nos escuchan. Los aparatos, no te escucha? los smart, eh, nos escuchan. Es tremendo, por ahí que no sé, querés contar un secreto y por ahí lo, como que he, he tapado el teléfono para que no escuche, pero ¿qué, qué será esto no? de que uno habla sin buscarlo en el teléfono? Porque ya sabemos que si vos en tu celular empezás a buscar algo relacionado con perfumes, por ejemplo, te va a empezar a tirar eh, publicidad de perfumes, lo buscaste vos, pero cuando vos no buscaste algo en el celular, celular, computadora o algo que tenga que ver con inteligencia artificial, ¿no? y de repente empiezan a aparecerte todos esos temas y decir, wow, qué miedo, es mi enemigo en realidad el teléfono. Lo es, pero... Eh, bueno, vamos a hablar eso con, con nuestro invitado, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los riesgos también? Porque en, en muchos casos es una gran ventaja contar con la uh -huh. inteligencia artificial, pero ¿hay riesgos también? ¿Cuáles son? ¿En qué nos ponemos en riesgo a la hora de este, confiar nuestra vida o volcar nuestra vida hacia la inteligencia artificial. Sí, totalmente. Eh. ¿Y qué podemos llegar a perder también? Viste que por ahí nos olvidamos de, de los afectos, del contacto. Estamos en una en una reunión o juntada familiar, por ejemplo, y estamos con el teléfono, nos olvidamos por ahí de, con, de contactar un poco Yo más. Yo por con... lo pronto estoy perdiendo memoria, porque antes me sabía los números de teléfono de memoria o, o muchas cosas que sí. hoy que están en, en este aparato, uh -huh. en el Smart, entonces ya no, no necesito ese ejercicio. Claro, de aprenderte el teléfono de por tu ejemplo, mamá, por ejemplo, por ejemplo, sí. por ejemplo, o el teléfono de la casa de alguien, viste que los teléfonos de la casa nunca más bueno, sonaron. Ya no hay más teléfonos no de más. la casa. Está nuestro invitado en comunicación, experto en inteligencia artificial y ciencia de datos, estoy hablando de Freddy Vivas. Es un placer tenerlo con nosotros, Freddy, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo están? Muy bien. Escuchando escuchándome atentamente. ¿Y qué opinas de todo la, la intro que acabamos de esta catarsis que acabamos de hacer? No, yo creo que la tecnología está, está buenísima, hay que saber usarla, ¿no? Es un desafío más, creo que más para nosotros los humanos que para con la tecnología en sí misma. Es como todo, o sea, si tenés un auto y vas al kiosco a, a la vuelta de tu casa en auto... No es culpa del auto, ¿no? Claro, sí. eh, eh, hay como que elegir dónde usamos las cosas y también, de, por supuesto, de parte de los que creamos la tecnología también, eh, hasta dónde hasta dónde llegamos. Eh, esos límites éticos o, o buenas prácticas de cómo hacer la tecnología también es algo que hay que desarrollar, sin duda. Mm -hmm. Bueno, recién decíamos sí. que la inteligencia artificial está en, en muchas cosas de nuestra vida cotidiana y ni siquiera somos sí. conscientes. Eh, por ejemplo, sí. yo leía que está eh, en. Leía en una entrevista, tuta justamente, que está en Waze. Yo uso Waze mm. eh, porque claro. suelo desorientarme y en no encontrar el lugar que busco Digo, Yo también. ¿En serio? Claro, aplican un algoritmo sí. para indicarme cuál es el camino más corto que tengo que, que, que transitar. Claro, porque eh, está bueno ese ejemplo. Yo siempre uso ejemplos que, que, que los vivamos en el día a día, ¿no? Porque. Después hay aplicaciones muy complejas y muy difíciles de entender de todas estas cosas, pero imagínate antes de que existiera Waze y todas esas herramientas, nosotros nos, nos guiábamos con, un, con otras herramientas como pues en la guía de, de papel, que te decía, tenés que hacer esto, llegar hasta ahí, dotar a la izquierda, hacer 20 cuadras, como que había mucho procedimiento estructurado, como una recomendación estructurada, y la programación antes era así, antes tenías que decirle a, las, a los sistemas... Eh, cuáles eran las reglas y a través de esas reglas resolver determinada cosa ¿no? los algoritmos existen hace muchos años y más con una visión de el desarrollador o la persona que desarrollara sabía lo que tenía que darle como instrucción a la máquina digamos, ¿no? eso cambió bastante porque si vos te pones a pensar si Waze te dijera seguir derecho, hacer esto no te contemplaría si hay manifestación una manifestación, un corte si hay mucho tránsito, si hay policía. un accidente, policía, ¿cómo hace para todas esas variables que justamente eh, son dinámicas? ¿Cómo hace un, un sistema para entender esas variables en tiempo real, mientras sí. ocurren, para hacer una modificación en la recomendación de la ruta que tenés que hacer? Sobre todo bueno, cuando, por ejemplo, ese, esas... cuando hay algún accidente en la ruta, viste que en el momento te están marcando. Que, hay, que ha pasado algo ahí, eso es tremendo. Sí. No sé, se juntó el tráfico porque sí, se rompió un sí, sí. semáforo, qué sé yo, no sé. Es tremendo. Claro, y te actualiza el tiempo que vas a tardar por, por ese corte, te actualiza, te dice, yo pensé que vas a tardar media hora, vas a tardar 45 minutos. Bueno, sí. esa inteligencia usando los datos en tiempo real eh, es un tipo de inteligencia eh, en los sistemas que antes no existía, digamos, ¿no? Y eso es una de las cosas que estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial. Bueno, atento. ¿Cómo usamos los datos? Con, con esta pregunta. ¿Cómo usamos los datos para, para tomar una buena decisión, no? Freddy, eh, es un gusto tenerte igual porque, bueno, ya nos vas a comentar eh, lo que has hecho y lo que haces porque la verdad que, que es muy bueno y muy interesante, pero atento con esta pregunta que te voy a hacer que seguramente nadie te la ha hecho, no mentirá. A ver. ¿Qué es la inteligencia artificial? <risa> Bueno, la inteligencia artificial, eh, como lo dice el nombre, busca lo primero que busca es simular la forma en que nosotros eh, tomamos una decisión o pensamos, digamos. No, Por eso hice un libro que se llama ¿Cómo piensas las máquinas? Porque si bien pensar no es la palabra correcta, diría que pensar es una palabra que solo aplica a nosotros los humanos. En todo caso, una máquina puede calcular, como decíamos recién, calcula las posibilidades de que pase algo eh, y hace aproximaciones, hace predicciones. Una máquina hace eso. Y la inteligencia artificial, con todas esas herramientas que tiene técnicas muy complejas, eh, como las redes neuronales, por ejemplo, que funcionan parecido a nuestras neuronas, y con todas esas herramientas que tiene la inteligencia artificial, bueno, busca simular la forma que nosotros pensamos e entendemos al mundo. Eso es una definición bien, bien para empezar a hablar de la inteligencia artificial. Bien. Y además de Waze, ¿qué otros ejemplos de la vida cotidiana nos puedes dar eh, en donde aplique la inteligencia artificial? Sí, bueno, eh, hay, hay tantos. Eh, por ejemplo, las, las recomendaciones que nos hacen las plataformas de, de música o de video, ¿no? las clásicas Netflix, Spotify, por decir algunas, que, o YouTube también, que entiende un poco tu comportamiento en la plataforma, dicen, eh, bueno, te gustó este tipo de artista, te recomiendo este otro tipo de artista. O, o ves películas largas y no ves documentales, o en la semana ves eh, series y los fines de semana ves películas largas, bueno, va analizando todo lo que vos haces en la plataforma, por ejemplo, el caso de Netflix, eh, va registrando todo, lo, todo eso en una base de datos y tiene técnicas eh, automáticas, prácticamente para estas cosas no hay personas uno a uno haciendo una recomendación, por supuesto, sino que es los algoritmos que ellos construyen entienden esas cuestiones tienen mucha parametrización para definir eh, qué recomendación te hacen. Tienen como 300 subgéneros, ¿no? Imagínate, tipo, terror grabado en Europa con actores de menos de 18 años. No sé, una categoría. Entonces, entiende que a vos te gusta esa categoría y te hace recomendaciones similares. En eso lo vemos todos los días, pero también las empresas lo están usando. En general, las empresas más tradicionales, digamos, eh, se está usando en gobiernos, por ejemplo... Eh, Boti, el caso de, del bot del gobierno de la ciudad, donde vos le podés preguntar cosas sobre tu estado de evaluación, si tenés COVID o no. Hay aplicaciones de, de también del gobierno de la ciudad, por ejemplo, para, para detectar en la voz, en la, en el, en la tos nuestra, mm. si hay potencialmente COVID o no. Hoy, hoy bueno, esas cosas leyendo, están pasando en el mundo, ¿no? Hoy estaba leyendo que gracias a la inteligencia artificial podrían aplicar este, tratamientos más eh, certeros para la depresión. Uh, mira! Sí, impresionante. sin duda, mirá, en temas, de, en temas de salud, a mí es una de las cosas que más me, me llama la atención y me interesa, eh, estamos trabajando en algunos proyectos, por ejemplo, para que tengas una idea, eh, en 2020, eh, varias personas nos decían, ¿cómo podemos usar los datos o la inteligencia artificial para eh, combatir el COVID, ¿no? para tener una mejor preparación? No tanto desde crear una droga o, o, o, la, o, la, o la, la vacuna, sino cómo hacemos para gestionar mejor la atención. Eso era como lo que nos venían a traer. La verdad que no, no encontrábamos, porque tenés que tener buenos datos para poder hacer eh, este tipo de algoritmos, no encontrábamos nada hasta que vino una persona conocida mía que dirigía el área de terapia intensiva del sanatorio, de un sanatorio en Buenos Aires el segundo que recibía más casos de COVID en Argentina eh, y nos dijo, si podemos desarrollar un algoritmo que me ayude a bajar el riesgo, a planificar mejor eh, me va a servir. Bueno, hicimos un algoritmo que predecía cuántos casos con COVID iban a ingresar al sanatorio en los próximos 15 días. Ellos wow. terminaron teniendo un tablero, imagínate un gráfico donde ellos veían cuánta gente iba a ingresar. Tuvo en diciembre de 2020 el 98% de precisión. Ay, o sea, veía que iban a llegar, no sé, 100 personas, llegaban 97 personas. Eh, eso está creado con inteligencia artificial y eso además tiene una técnica que se llama Machine Learning, o aprendizaje automático, que va entendiendo cuando igual le pasas casos, va haciendo predicciones cada vez más precisas. Y eso en salud ya se está usando en el mundo, se está usando, por ejemplo, una técnica que se conoce como visión artificial, que es cómo las máquinas ven el mundo, ¿no? Así como vos usás eh, el celular y viste los filtros de Instagram que te identifican tu cara y te aparecen bigotes de animalitos, bueno, esa misma técnica de computer vision o visión artificial se está usando en muchos países, por ejemplo, para detectar manchas peligrosas eh, en, el, en un pulmón wow. o en la piel ¿no? en el mundo de la salud yo creo que también una tendencia es la medicina personalizada no es para todos la misma medicación para todos el mismo tratamiento para todos venir y hagamos una, una entrevista presencial para cada persona se debería tener una personalización justamente eh, entendiendo la problemática específica y eso es el, una de las cosas del futuro de, de la salud ¿Cómo usamos estas tecnologías para mejorar eh, la, la cuestión de crear un tratamiento específico para cada uno. No, sí, en lo que es salud es impresionante, pero yo me, me quiero quedar con esto sí. que decíamos al principio, que el, alma, el arma de doble filo ¿no? de todo lo que es inteligencia artificial y sobre todo de esto que tenemos acá, el teléfono, es eso de que... Buscamos algo en las redes sociales y automáticamente las publicidades que nos va a mostrar en los próximos días va a ser sí. de ese tema, por ejemplo, si estamos hablando de perfumes. Ahora, nos ha pasado esto de estar hablando sobre ciertos temas y no tener prendido el teléfono, buscar algo en el teléfono, y de repente el teléfono te muestra cosas referidas a lo que dijiste. ¿Qué es eso? Sí. Es más allá de qué, qué, qué, qué. qué? <risa> No, no, me encanta, me encanta cómo llevaron también la, la charla, porque muchas veces suele quedarse en, en, en la cabeza de la gente que inteligencia artificial o datos es redes sociales, y el mundo de las redes sociales es un pedacito chiquitito dentro de todas las cosas que pueden pasar, sí. dentro del mundo de la inteligencia artificial y de la tecnología de los datos, ¿no? Eh, entonces fuimos hablando de las cosas más positivas al principio, y no es que yo crea que son todas positivas, al contrario, eh, pienso que hay un balance, como decía al principio. El tema de redes sociales eh, realmente crean adicción, ¿no? Gente que está todo el día pendiente de eso, y, y ahí hay un tema más de nosotros mismos diciendo poniendo un freno. Eh, y sí, la, las aplicaciones de redes sociales ya han tenido eh, bastantes problemas, específicamente Facebook, con lo que pasó con Cambridge Analytica, del uso de los datos eh, para iniciativas que... Que no, ...que no están buenas, ¿no? Como pasó con como incentivar las votaciones. Eh, y claro, eh, ellos lo que hacen es tratar de entender al máximo... ...el comportamiento nuestro dentro de una plataforma. Y eso implica ver a qué likeaste, cuánto tiempo miraste la foto... ...cuáles son tus horarios para, para utilizar más el celular y la aplicación. Y en función a eso, lo, probablemente lo que decís... ...aunque ellos oficialmente no dicen que usan los audios tener en cuenta que WhatsApp, eh, Instagram y Facebook pertenecen al mismo grupo. Entonces, eh, tendría mucho sentido que se comparta la información. Uh -huh. Pasa como mucha gente me dice, me mando una foto eh, a un amigo por desde de una computadora por WhatsApp y me aparece una publicidad de una, de una computadora en Instagram. Entonces, eh, evidentemente esos datos... Eh, seguramente deben tomar insights o palabras clave de las fotografías que se, que se mandan, los audios que uno dice, eh, pero no es oficial, es lo que aparentemente se ve en, claro. en el uso cotidiano, ¿no? Bien, Freddy, querido, un placer hablar con vos, eh, eh, la verdad es que es, es todo un mundo el tema de la inteligencia artificial, podríamos pasar, sí. pasarnos horas charlando. Gracias y, y bueno, hasta otro momento. Sí, cuando quieran, cuando quieran charlar estos temas... A mí me encanta, así que me avisan y estamos acá. Excelente. Gracias, Gracias Freddy. Chao, Freddy. Muy chao, interesante. Chao. Adiós.